Muchos dirán, ah, eso es fácil, no es nada del otro mundo. Bueno, posiblemente, pero sé que para algunas personas aún no han entendido las mecánicas de, por ejemplo, de cómo pescar, que siento que es una de las más complicadas, más aún si no tienen experiencia de no haber jugado, por ejemplo, el Fantasy Life de Nintendo 3DS. Entonces, incluso vamos a comenzar por esa, por pescar. Pero antes, tengamos en cuenta algunos aspectos. Primero que todo, para pescar, vamos a necesitar que un pescador. Es decir, un personaje que tenga como profesión la pesca. Lo mismo ocurre para, pues, para talar árboles. Si queremos talar árboles necesitamos un, un, un leñador. Un leñador es la persona que se encarga de talar árboles. Y por supuesto, pues, para recoger minerales necesitamos un minero. ¿Cómo podemos obtener estos personajes? Ya sea que los tengamos como compañeros de equipo. Por ejemplo, acá tengo una minera y la que tengo aquí elegida es una pescadora, o que sea nuestro personaje principal, nuestro protagonista, quien tenga eh, dicha eh, profesión. En este caso, mi personaje principal en este momento lo tengo con la profesión de leñador. Así que eso es lo primordial, que su personaje o personajes tengan la profesión que necesitamos para hacer dicha función. Recordemos que con nuestro personaje principal tenemos una ventaja con respecto a los demás personajes del juego y es que a diferencia de los demás, si ustedes ya han aprendido otras profesiones aparte de la que eligieron inicialmente en el juego, pueden cambiarlas en el modo historia o incluso en el modo libre, entonces por ejemplo si yo le doy acá Tab, puedo pasar de una profesión a otra, por ejemplo si yo en este momento necesito que mi personaje sea minero, puedo convertirlo en minero de una vez. Como pueden ver mi personaje se convirtió en minero, pero hay algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta y es el nivel de su profesión. Recuerden que aquí las profesiones son las que suben de nivel a su personaje, así que su personaje puede ser nivel 3 en minero, pero nivel 45 en mago, por ejemplo. No van a ser igual de fuertes, incluso la vida y también la parte del mana no, es la, no estará a un nivel alto, entonces tengan en cuenta eso. También hay algo muy interesante con nuestro personaje principal y es que aunque él, por ejemplo, esté en este momento en modo minero, si yo ya aprendí la, la, la, qué? la profesión, por ejemplo, de pesca, que la tengo acá, yo puedo incluso pescar, pero solo si ya la aprendí. Si no la he aprendido, no puedo pescar. Lo mismo, si ya aprendí la de leñador, puedo incluso cortar árboles a pesar de estar en la... En la en la que he convertido en minero ¿Si ¿Sí me entienden? Por ejemplo voy a hacerles un ejemplo mire. Este, en este momento soy minero Me voy a acercar al agua Y aquí me sale el, el botoncito de pescar Y efectivamente mi personaje lanza su, su, su, ¿qué? su caña de pescar Entonces des en cuenta que se puede ¿Pero qué yo recomiendo? Yo recomiendo que cuando ustedes vayan por ejemplo a pescar Lo ideal es que o usen un personaje pescador O cambien su personaje a la función de pescador ¿Por qué? Pues porque algunos objetos que él tendría equipados en el modo pescador le dan ciertos beneficios que no tendría si él está equipado con cosas de minero, ¿se ¿sí me entienden? Por ejemplo, si yo voy acá a mi personaje y le doy aquí en esta, en esta pestañita, le doy hasta llegar al, casi al final, me doy cuenta de los niveles que él tiene en cada una de las profesiones. Me voy a dar cuenta del nivel que él tiene en cada una de las profesiones. Si se dan cuenta, y acá hablo no de nivel en el sentido de level 1 level 2, sino como eh, el poder más bien. No llamémoslo nivel, sino el poder en esa profesión. ¿sí? Entre más elevado este número, nuestro personaje va a ser capaz de eh, corte, bueno, de, Por ejemplo, en el caso del leñador, entre más grande este número, él va a ser capaz de cortar árboles más poderosos y árboles jefe. Sí, Entonces significa que va a obtener árboles de mejor calidad, maderas de mejor calidad, mayor cantidad, mayor experiencia y eso es positivo, ¿sí me entienden? Por ejemplo, en el modo de pesca, entre más alto el número, también voy a poder pescar pescados más raros y más grandes y de mejor calidad, ¿sí me entienden? Y también pescados jefe, entonces esto es muy importante que tengan en cuenta estos numeritos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que estoy en modo minero, mi, mi, mi, mi, mi equipamiento, el equipamiento que tiene mi personaje, este casquito, bueno, lo que tenga, esto, el pico, todo eso, también ayuda a que este numerito sea más alto. Y aún así, el de pesca es más alto que el de minería en este momento. Pero incluso si yo en este momento me convierto en, en pescador, les aseguro que este numerito va a subir más. Y vamos a hacerlo. Miren, lo que les decía, si ¿sí vean, Miren, ahorita lo tenían como en 71 y al haberme convertido en la profesión de pescador subió a 81. ¿Gracias a qué? Pues al equipamiento y a varias características que él solo tendría mejor si es un pescador. Entonces obviamente un pescador en nivel 81 va a ser mucho mejor que un pescador con poder de 71, ¿sí me entienden? Entonces entre más alto el número mejor, pero lo ideal es que cuando ustedes vayan a, a por ejemplo, a cortar árboles, pues lo ideal es que pasen a la función de leñador y si van a pescar se conviertan en profesión de pescador y si van a minar se conviertan en mineros porque les va a ayudar mucho más pasarse a la profesión ¿sí? a menos que les gane la pereza, pero es mi consejo ahora también recuerden que pues eh, si sus otros personajes los que van de apoyo como por ejemplo en mi caso acá lo que es Rotana y lo que es Teruja eh, ellos tienen unas profesiones específicas y entre mejor el nivel de ellos, mejorarán también dichas habilidades. Miren, por ejemplo, el nivel de pescador de mi personaje, que en este momento... Bueno, es nivel 4, pero el nivel de poder de pesca es 81. Y vamos a ver el de Teruja, miren. Vamos a ir al de ella, que además es, es un pescador de 5 estrellas. Y eso que no tiene equipada muchas cosas, realmente, miren. Ella no tiene equipada casi nada, pero miren... Ay, ¿dónde? se me perdió, se me perdió. Miren... Pesca, pesca. 155 puntos de pesca. Esto es alto y eso me ayuda a encontrar mejores pescados. Si ¿Sí se dan cuenta? Entonces también mi recomendación es que usen el pescador que tengan con mejores puntos de esto cada vez que quieran pescar. Y especialmente si van a pescar eh, peces de alto nivel o pescados boss. ¿sí? Entonces ya después de esta breve explicación, ahora sí vamos a pescar. Como ya les expliqué que Teruja es mucho mejor que incluso mi personaje en modo pescador, pues me voy a pasar a convertirme en ella. Aquí la, aquí la cambié, aquí ya la cambié. Si ustedes ven acá hay como un pescadito ando vueltas, cuando yo me acerco me sale este simbolito. sí. Bueno, ¿qué pasa? Hay dos formas de pescar o dos formas de activar la pesca. Si yo le doy aquí, tap, todos los personajes que sean pescadores o que tengan pesca o que tengan una caña de azúcar una caña de pescar van a lanzar su caña de pescar como lo acaban de hacer mi personaje principal y ella bueno, y cómo hago si yo solo quiero que uno de ellos sea el que pesque, bueno, sencillo cuando estemos cerca a la zona de pesca solo vamos a aprimir este botoncito que le sale al, al personaje que queremos que solo esto pesque solo, por ejemplo en este momento no quiero que sea ella quien pesque sino mi personaje, entonces le doy acá y si ven, solo lanza una cañita si ¿Sí se dan cuenta aquí por ejemplo él está, está intentando pescar lo está haciendo de modo automático porque digamos que cuando yo le doy aquí el eh, cualquier personaje que esté a este lado a la derecha va a pescar automáticamente tengan en cuenta eso no. a diferencia del personaje que ustedes tengan como principal o sea en este caso aquí a Teruja es la que realmente voy a usar para pescar entonces voy ahora sí a empezar a pescar lo primero que debemos hacer es lanzar la caña de pescar y nos va a salir un signo de admiración. Entre más rápido lo hagamos, es mucho mejor porque nuestro personaje va a lanzar como un golpe que le va a quitar cierto, cierta vida al, al pez. Ahora, ¿qué debemos hacer? Si ven estas líneas que van hacia un lado y hacia el otro, bueno, hay que aprovecharlas. Cuando le salgan esas líneas, lo ideal es que ustedes jalen hacia ellas, hacia esas líneas. Por ejemplo, así, yo la mando hacia arriba. Si ¿sí ven, y me salió un good. Si no, después hacia abajo, después hacia allá. Y así. Entre mejor lo haga, mejor. Va a ser el, eh, va, Voy a gastar la vida del pez Pero tengan en cuenta Esta otra barrita Que nos salía de ahorita arriba No sé si se fijaron en una barrita Que nos salió ahorita arriba Voy a volverla a mostrar oh, Vamos a volver a pescar Esa barrita de arriba es como la vida Pero que tiene nuestra caña de pescar Si nuestra caña de pescar Llega a rojo Por ejemplo ahí Si ella llega a rojo se va a romper y qué significa pues que vamos a perder el pescado entonces qué es lo ideal que cuando estemos jalando la caña de pescar estemos pendientes de esa linea cuando veamos que ya vamos a llegar mucho en rojo debemos soltar para que llamémoslo así descanse la caña de pescar y vuelva a bajar a verde y después volvemos a jalar para poder pues eh, pescar el pescado ¿no? Eso es como, como la, la, la, los conceptos básicos de pesca, que creo que es como lo más complejo. Voy a volverles a hacer el ejemplo, por ejemplo aquí, aquí de nuevo ven la barrita. Entonces si yo jalo hacia un lado, ella se empieza a llenar y por ejemplo si le doy tap cuando él me pide, también es bueno hacerlo. Si le piden que haga, que haga tap es algo que deben hacer, ojalá en el momento en que se los pida. Obviamente con algunos peces va a ser muy difícil, muy difícil realmente pescarlo porque estos peces son de alto nivel pero aún así les recomiendo que en forma manual lo intenten hacer porque a veces hay peces que en forma automática no se van a pescar tan fácil y en forma manual si ustedes ya le cogen el tiro van a pescar súper fácil como acabamos de hacer en este momento miren, un, un pez gato de dos estrellas Y miren toda la experiencia que además nos dio también hay algo que pueden hacer en algunos momentos del... De, de del, de Cuando pescan Y es que cuando le quede poca vida a su pez Pueden oprimir un rato como el botón el, el tap un rato Por ejemplo así como lo estoy haciendo aquí Y soltarlo para hacer un jalón Y quitarle mucha vida al pez Pero debe ser como en momentos especiales En que ustedes puedan hacerlo Recuerden Oprimir por un rato y soltar Si ustedes son de esos que dicen Ah me da pereza Siento que es muy cansón ponerme a pescar hay una opción, así como el ataque, se puede colocar automático también la pesca, la minería y, y la tala de árboles se pueden colocar en automático. Ustedes le dan aquí en tap, aquí en auto, le dan aquí a pescar y yo solo dejo a mis personajes que hagan el resto del trabajo. Como pueden ver, yo no estoy haciendo nada, ellos están haciendo eso solo, pero como pueden ver, es un poco más difícil. Es decir... Eh, en modo manual hay más posibilidades de pescar algunos pescados que serían un poco más difícil en modo automático. A menos que su personaje ya tenga un nivel de pesca, o nivel de tala, o nivel de minería tan alto, tan alto, que en verdad ni siquiera esto necesite de, de que ustedes lo hagan en modo manual. Entonces tengan en cuenta eso. Es lo mismo que pasa como cuando ustedes producen cosas aquí en Fantasy Life. Por ejemplo, cuando un, un, un que? Un, un sastre. Eh, ustedes van a hacer un tipo de tela, eh, va a ponerlo en automático, él lo va a hacer muy bien, pero incluso si ustedes son la, los que deciden hacerla y hacer los minijuegos, les va a salir de mucha más calidad. Ahora vamos a la minería. En la minería, eh, básicamente, la minería y, la, y lo que es la tala de árboles se parecen mucho porque tienen solo dos principios. El primero, bueno, primero ustedes se acercan a la fuente, donde esté la, la, el, el mineral. Y le dan aquí pues obviamente en... ¿En, ¿en qué? En, en minar. ¿Cómo minan? Bueno, básicamente con un golpe. Solo dando un golpe pueden minar. ¿Sí ven? Ahí le voy quitando vida al, al, al mineral. Pero si ustedes también tienen oprimido el tap, el dedito. En el caso de esta personaje, ella no va a soltar un golpe duro. Sino miren, ella va a liberar una habilidad que tiene especial. Que es un boss... De mineo, de, de, de, de, sí, de minería. Entonces, eh, bueno, en el caso de ella, solo ya necesita es golpear y ya. Y puede hacer mucho daño. Miren, por ejemplo, el daño que ella hace porque ella es minera, ¿no? Pero también, obviamente, por ejemplo, en el caso de nuestro personaje principal, si yo lo cambio a minero, vamos a cambiarlo a minero, él puede, aparte de golpear, hacer el golpe básico que estamos viendo acá, él puede acumular energía y dar un golpe poderoso. Miren, este golpe poderoso. Y es muy bueno que cuando ustedes vayan a minar, el golpe más poderoso lo, lo den al final, cuando ya esté terminando de recoger la mina, cuando ya le quede muy poquita vida a, a esa mina. Es bueno utilizar ese poder en ese momento. Bueno, aquí yo no lo alcancé a usar, me ganó mi otro personaje, porque estaba en automático. El mismo principio, vuelvo y les digo, se aplica, por ejemplo, para la tala de árboles. Y como ya les dije antes, entre mayor el nivel de su minero mayor también el poder de minería que tiene, por tanto va a poder minar por ejemplo minas como estas más grandes recuerden algo muy importante, tanto minar como talar árboles como pescar, gasta maná miren, miren cómo se le va agotando el maná a mi personaje entonces por eso no se puede o sea, si ustedes a la primera al primer nivel de su personaje van a intentar por ejemplo minar una de estas les va a ser muy difícil porque su personaje no tiene el poder, ni la experiencia Y mucho menos el mana para poder lograr algo como eso Entonces es muy importante tener en cuenta eso Miren por ejemplo aquí también Esto es un tipo como de mina especial también Entonces miren Algo como eso requiere un buen minero El otro apenas le hace como 12 años y ya le hace 125 Imagínense si se dan cuenta Y miren esta, miren esta tan grandota a ver si la podemos minar, es de nivel 26. Miren, a ella solo le hace 55 de daño y, y mi personaje principal que está intentando también minar solo le hace 0 de daño. Entonces de 50, por ejemplo, la cantidad de maná que yo necesitaría para eh, poder destruir esta, esta piedrita. Miren, miren cómo se va gastando el maná y ni siquiera hemos llegado a la mitad de la vida. Pero eso sí. Estos tipos de minerales son los mejores porque obviamente van a encontrar minerales cada vez más especiales y poderosos para también crear armaduras y bueno, o para venderlos también, obviamente. Recuerden también que el equipamiento de su personaje hará un cambio increíble, increíble a la hora pues de hacer X tareas en su profesión. Por ejemplo, un minero entre mejor lo equipe y entre mejor sea su pico, mucho, mucho mejor, les va a ser muy, muy bueno miren 647 de experiencia obtuvimos In increíble si ¿sí se dan cuenta entonces como yo les decía los mismos principios de minería se aplican también para la tala así que siento que no sea necesario mostrarles básicamente en la tala también un con un golpe dan eh, pues obviamente golpes básicos y pre manteniendo eh, presionado el dedo en la pantalla van a hacer un golpe más fuerte Obviamente, si utilizan otro personaje diferente a su personaje principal, va a tener de pronto otro tipo de habilidades, como por ejemplo, Bost, que le van a ayudar como a mejorar en ese momento la habilidad de Tala. Entonces, muchas gracias amigos por haberme acompañado. Espero les haya gustado este video y lo hayan entendido muy bien. Si al igual les queda otra duda, otra pregunta, eh, pues háganmelo saber en la caja de comentarios. Ya saben, para eso está. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.